Proverbios 3 Exaltación a la obediencia Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átala a tu cuello. Escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.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 y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La algura de días está en su mano derecha, y su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitoso y todos sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano,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 cuando tuvieras poder para hacerlo. No diga a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré, cuando tiene contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiar, confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos